Vivimos con ella, siendo parte o como simples espectadores. La vemos desde que nos levantamos, en la televisión o saliendo de casa. La escuchamos en el radio, en los comentarios entre amigos, en el trabajo y hasta en el café. Pero nos frustra, nos limita, nos daña. La vemos tan normal que la dejamos pasar. En ocasiones nos provoca risa, en otras llanto e incluso indignación. La impunidad es parte de nuestro entorno, pero eso no significa que así deba ser. Por favor, abre los ojos. No permitas que crezca. Únete. Haz algo más. Pon un alto a la impunidad. Deja de ser parte del problema y fomenta la solución. Por eso, nace Impunidad Cero. Buscando que todos levantemos la voz, Queremos cambiar el peso de la balanza, para que seamos más los que creemos en la legalidad que los que pasan sobre ella. Demostremos que el esfuerzo diario de pocos, con el tiempo, puede convertirse en la regla y no en la excepción. Actuemos como generadores de cambio, como detonadores de buenas prácticas. Inicia con nosotros este movimiento contra la impunidad. Dinos, ¿qué impunidad vives hoy? Para que juntos cambiemos el mañana. Si la encuentras, denúnciala, compártela con nosotros. Impunidad Cero. Unidad por la legalidad.